Volvemos a hablar sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y esta supuesta banda de los copitos que está siendo investigada. Sofi, y esta novedad, ¿no? Lo que la justicia probó. ¿Hubo otros intentos de, de matarla a la vicepresidenta? Exactamente, y esto se desprende de las investigaciones del teléfono celular de Brenda Uliarte, la pareja de Fernando Zabac Montiel. Eh, todo esto está bajo secreto y sumario, por lo tanto la información es bastante eh, eh, escueta sí. y esto se debe a que justamente lo que se ha dado a conocer en las últimas horas es que habrían eh, eh, otros intentos allí en la vivienda de eh, Cristina Fernández de Kirchner, pero que fueron abortados y por lo tanto se profundiza eh, la participación y la, también la de otras personas y los roles que cada uno de ellos tenían en esta planificación de los atentados contra la vicepresidenta. Obviamente que todo esto eh, se está investigando y se está sí. incorporando cada día más pruebas en contra de esta pareja. Además, eh, se agregó en este expediente que hubo un importante análisis de los aparatos celulares para poder reconstruir el accionar de este grupo durante los días previos al atentado con un análisis de imágenes, comunicaciones y también georreferenciación para intentar establecer los circuitos y los recorridos, eh, también posibles presencias reiteradas de cada una de estas personas en torno al domicilio de la vicepresidenta en Recoleta. Recordemos también que. Esto ha ayudado mucho las cámaras, no solamente de televisión, que sí. iban eh, mostrando el día a día de la concurrencia de la militancia allí a las afueras de la casa de Cristina Fernández, como así también los, eh, los celulares que han aportado las imágenes de todos los militantes que iban eh, capturando esos momentos, ¿no? que han sido también muy importantes a la hora de poder establecer algunos de los movimientos de esta pareja. ...como así también de las otras personas que presuntamente también habrían estado en esta planificación. Al momento solamente son ellos dos los que están imputados. Por ahora sí, por ahora sí, y lo decíamos desde hace unos días sí. que se está llevando adelante esta investigación... ...que no se descarta que se sumen otras personas, uh -huh. por eso es que se investiga el accionar por decir de alguna manera de esta posible banda ¿no? de los copitos como se la ha dado a, a denominar y que justamente eh, tienen que ver con esta situación. Claro. También eh, hubo un mensaje de Zabac Montiel que le envió a Brenda Uliarte sí. en donde también eh, hacía referencia o da la sensación de, de acuerdo a las investigaciones y de lo poco que se puede acceder a, ese, a esas comunicaciones ¿Sí? que harían referencia a estos posibles atentados que finalmente no llegaron a ser tal ¿no? Claro. Eh, y también se suman más vídeos. Eh, que se van recolectando también de estos análisis de los dispositivos de ambos como este donde, que es donde se ve manipulando el arma, exactamente, este ha sido uno de los últimos vídeos. que se ha incorporado al expediente sí. donde podemos observar a Fernando Sabaco Montiel, más allá de que no se le ve su rostro, pero eh, sus anillos y también los tatuajes, los tatuajes hacen uh -huh. referencia a que le pertenecen, eh, en donde manipula esta arma, ¿no? Eh, bueno, y obviamente que todo esto eh, va complicando aún más la situación de eh, tanto de Sabaco Montiel sí. como así también de su pareja, Brenda Uliarte no se descarta absolutamente nada continúan tomando testimoniales sobre todo de las personas que estuvieron allí a los alrededores eh, de la militancia, estamos hablando que estuvieron allí en la casa de Cristina Fernández de Kirchner porque todo testimonio es válido para poder sumar más pruebas ¿no? eh, esto le conviene a la fiscalía por un lado eh, para poder establecer estos movimientos eh, de los cuales estamos hablando Totalmente, y seguirán indagando, ¿no? Lo que vos decías recién, como esta causa vuelve a ser secreto de sumario, o sea, es lo poco que uno se puede desprender, ¿no?, de, de, esta, de sí, esta investigación. Sí, sobre todo se son trascendidos, ¿no?, claro, que, que van surgiendo en torno a la investigación de aquellas personas que también permiten un poco que se filtre uh -huh. a, a algún tipo de información y podemos ir conociendo cuáles son los pasos, ¿no? O lo que se va, va eh, tratando de eh, investigar, ¿no? Sobre todo estos videos, los movimientos sí, de, todo, de estas personas. Cualquier detalle que pueda revelar quizás otro indicio en esta investigación. Y más personas que se animan a, a ir a dar su testimonio. Totalmente. Esto es importante. Gracias, Sofía.